Shalom Javerim, gracias por acompañarme también aquí. La verdad es que estos días han sido, vienen siendo muy intensos y se ha hecho complicado poder encontrarnos en persona, en vivo, eh, en vivo sincrónico, conversar. Y entonces, hay algunas cosas que quiero comentarles dentro de nuestro régimen de estudio, además de las cuestiones prácticas del Templo de Pasos, todo este sueño, toda esta ilusión que, que ha de ser una construcción de todos juntos hace, hace un par de días publiqué en, en el Templo de Pasos primero en el patio del Templo después y, y más tarde por doquier por todas partes esta iniciativa de ser que se llama también Abraca como maestra editorial y como está en la base de todos nuestros proyectos la idea de Abraca de tomar la palabra y convertirla en una acción creadora de crear realmente por vía de la palabra sea dicha, pronunciada, hablada o incluso la palabra estudiada traducida en acción, todo eso que, que está presente en todos los estudios que compartimos y ahora tantos años más tarde de haber empezado a compartir estudios, también en proyectos que nos involucran vitalmente y, y eso tengo que decirles con total sinceridad, eso, eso me parece genial, me parece maravilloso. Parece que, que vale todo el esfuerzo. De modo que aquí estamos en eso. Hace dos tres días publiqué acerca de este proyecto de imprimir estas pinturas que, que hago con una cabana que viene de la tefilá. Estas pinturas, en lo que a mí concierne, son, son tefilá en sí mismas. Y cuando yo hago esto, como ahora eventualmente no hay palabras y entonces aprovecho la complicidad perdón qué barbaridad yo solo vi pero no se ve lo que estoy haciendo ahora sí. entonces aprovecho la complicidad del color la complicidad de los materiales que reaccionan entre sí la complicidad de la textura la complicidad de esa, de esa bonita que es como la inspiración que lleva a escribir un verso en particular y no otro o a utilizar determinada expresión y no otra para tratar de explicar algo o, o la elección de una metáfora, etcétera. Esas cosas que no se explican en términos de razón, sino más de corazón, quiere decir de lo que trasciende a la razón. No quería hablarles de eso. Quería decirles que hace unos días cuando presenté esto en el Templo de Pasos, una de las primeras reacciones que hubo, la primera acaso, fuera de nuestra amiga Iolexis, que enseguida puso misteriosamente como comentario Tehilim 145 16. Que No es un mal comentario. Taylor 145-16 es un precioso comentario porque alude a uno de los versos más importantes, no solo de Taylor, sino de toda la literatura sagrada. Y algo que tiene muy de especial es que se ha convertido en uno de los versos más importantes de toda la literatura sagrada aún... Aun cuando yo me, me atrevo a decir, y, y, y prometo que no es falta de humildad, y lo vamos a ver a continuación, que yo creo que en general lo que se entendió de ese verso queda muy, pero muy por debajo de lo que ese verso tiene para decir, o para darnos, para donar, para edificar en nosotros. Nunca trabajé con sprays tan cómodos en este lugar donde hay el viento marino es maravilloso el en olor de esto y los gases que esto libera que realmente nos obligan a trabajar en esto enmascarados este, aquí tengo la sensación de que es mucho menos importante porque todo vuela rapidísimo lejos de mí bueno, entonces el verso del que vamos a hablar, Teilim 145, 16, dice así. Como escribió Iolexis, la dirección enseguida Pilar, nuestra amiga Pilar, vino y nos puso la fonética y la traducción del verso. En hebreos, el verso dice así. Pero, cuando lo voy a traducir, la traducción más aceptada dice algo por el estilo de Abres tu mano y le das a cada ser viviente a su voluntad La verdad es que eso no es de verdad una traducción de lo que dice el verso No al menos una traducción literal eh, Una traducción literal diría... Abres tu mano y satisfaces por completo, o sea, llenas a todo ser vivo de voluntad, de deseo. No que le das lo que él desea, sino que le das el deseo mismo. Y entonces se entiende mejor la primera parte del verso, porque si la segunda parte del verso dice que lo que va a dar Hashem es en sí mismo el deseo. O sea, la primera parte dice, abres tu mano, como que el Creador abre su mano ante ti para que veas el tesoro, para que veas todo lo que te está destinado, para que no temas, para que sepas que de esa mano tú recibes tu sustento y tu vida misma. Y entonces, una vez que tú ves lo que se revela de la mano del Creador, entonces el Creador no te da lo que está en su mano, te llena de deseo, te llena de voluntad, te llena de ganas de vivir. Y vivir implica alcanzar lo que está en las manos del Creador, que es lo que te da vida. Y ahí empieza la carrera. Y, y, esa, y esa, carrera, esa carrera es preciosa. Porque fíjate, el Creador, te da, el Creador te da voluntad, el Creador te da deseo para que tú salgas a cazar, a conquistar el, el tesoro por ti mismo. Y esto me hace acordar a un verso de Mishlei. en el capítulo 21, verso 31 de Mishlei dice Sus muhan es otra simetría idéntica. El caballo listo para el día que estalle la guerra. Y a Hashem pertenece a la salvación. O sea, la salvación de verdad, en, en cualquiera de las excepciones del término salvación, solo es esperable directamente del Creador, del Absoluto, del único legislador sobre toda la creación. No hay posibilidad. De, de que venga salvación de otro lado. Y sin embargo, para abrir la llave de la salvación, tú tienes que tener tu caballo pronto para la guerra. Y, y eso es tremendo, porque el pueblo de Israel es un ejemplo de haber vivido eso, es, es, es, ese tipo de incertidumbre a lo largo de toda la historia. ¿Qué hay que hacer? Hay que salir a la guerra... ¿O hay que quedarnos quietos? ¿Hay que conquistar la tierra de Israel de nuevo? ¿O hay que esperar a que venga un Mashiach y la conquiste para nosotros? ¿Qué hay que hacer? Ese tipo de preguntas nos acompañan a lo largo de toda la historia. Porque en realidad las preguntas es, no son resolubles. Esas preguntas deberían recibir respuesta de la existencia de otras preguntas. De que nos preguntemos las preguntas correctas. Si nos preguntamos de verdad qué es lo que venimos a hacer a una tierra determinada y no a otra, qué es lo que venimos a hacer al, al querer esparcir una enseñanza, una doctrina, un algo que a nosotros nos acompaña de siempre y que sin embargo no está en, en la heredad de los pueblos a quienes se lo queremos brindar. Y entonces, lindo este blanco como queda... Tenemos dos mundos distintos, esto se va a notar cuando se empiece a secar. Creo que va a ser un cuadro, un cuadro furibundo, un cuadro, un cuadro peligroso, una meditación complicada. Pero a veces hace falta de eso también. También meditaciones complicadas hacen falta. Entonces, seguimos adelante y entendemos, porque si las cosas, si las cosas son así... Si las cosas es que tengo que tener el caballo pronto para la guerra, y si lo tengo, y si me entreno, y si preparo todas mis fuerzas, entonces es que Allen va a ganar la guerra por mí. Entonces, se entiende todo eso. Hay una cantidad enorme de clichés, de, de, de ideas representadas en como slogans, en refranes, de todas las culturas, tipo, reza y sigue remando. ¿No? Eh, o sea, reza para que la salvación venga de Hashem porque tiene que venir de Hashem, pero sigue remando porque es tu remar el que va a dar la señal a Hashem de que es momento y está bien salvarte y entonces volvemos a nuestro verso inicial o Hashem abre su mano en su mano está la Teshua, en su mano está la redención más lejó el high razón, y como si eso no fuera suficiente él te llena de la voluntad y el deseo que necesitas para salir a hacerte de lo que es tuyo si te das cuenta y entonces tú lo único que tienes que hacer es advertir eso dentro tuyo el oro tiene que ser viejo ¿sabes? porque si el oro es muy brillante entonces nos llenamos de dinero llenamos de Geburá por todos lados y la verdad es que no tenemos ganas de llenarnos de Geburá por todos lados así que, donde pusimos oro, ahora lo envejecemos un tanto Botea deja entonces, sumaspia, lejol gerranson hace todo ese circuito el circuito que nos enseña cómo funciona todo en la vida yo desde aquí abajo, como si fuera tengo que escalar una escalera, pero para eso hace falta tener ganas. Y para eso hace falta saber que vas rumbo a algo que quieres ir rumbo a ese algo. Y entonces, y entonces viene Hashem y te muestra ese algo. Te muestra el Shafakodesh, el fluido sagrado. No dejes que te limiten la imaginación. Todo lo que tú ansías, con bien y para bien, puede ser, puede hacerse cierto. Te llenas de voluntad y sales en el camino. Ahora, y todo eso empieza más atrás. Porque si yo no necesitara nada, si yo me hubiera hecho completo, tal completo que no necesito de nada, mi existencia de alguna manera podría como si fuera a parecerse a la del Creador mismo. Si lo pensamos, un ser que no carece de nada, que no necesita nada y que todo lo que hace a la postre, lo hace porque él es bien y se autoconoce tanto bien y de la naturaleza del bien es hacer bien. Ahora, si yo no necesito nada, entonces yo no voy a recorrer ese camino que el Creador me está poniendo delante porque no tiene sentido, no necesito nada. Y debe ser por eso que en el medio de las bendiciones matinales, antes de la tefilada de Shaharit, las bendiciones matinales, virkota Shahar, dicho en hebreo, están llenas de misterios maravillosos y por eso, a lo largo de los años, les hemos dedicado mucho tiempo en nuestros estudios. Hay una central que acaso, acaso para ella decimos todas, y es la que dice... Baruch bendito tú, Hashem, Meloheinu, Melech Haolam, Hashem nuestro Elohim, Rey del Mundo, sea Salí Kol que haces para mí toda mi necesidad. Y acá pasa lo mismo, en esta bendición, está lleno de exégetas, que interpretan que, como si dijera, que suples mi necesidad. Pero lo que pasa es que si la bendición quisiera decir que suple mi necesidad, diría que suples mi necesidad, no que la haces. Que la haces es la bendición previa a la que estábamos hablando. Allem pone en mi necesidad para que yo entonces mire hacia él y me abra su mano y me insufle voluntad. Y entonces ahí yo pongo a girar las ruedas del mundo. Pongo a girar las ruedas de Sabiel, precisamente. Y esas ruedas que me van a llevar de la conciencia de escasez de la conciencia de que algo falta a la conciencia de Shalom Tehilim 145.6 tengo mucho más para conversar sobre el tema pero acaso no es ahora el momento porque justo este cuadro en esta fase ya, ya recibió lo que tenía que recibir tenemos un cuadro nuevo en camino yo Voy a ayudar a que ustedes lo puedan ver mejor. Bueno, igual lo ven con un ángulo que es un desastre, pero, pero al menos lo ven. Ven ahí, despejamos un poco de cola, porque ahí queremos poner un poco así de naranja que va a interactuar con todo lo demás, por supuesto, y combinado con esa naranja en verde oscuro. Así que, lo que ocurre es que Yolexis nos regaló una bendición para el, emprendi el emprendimiento nuevo. Espero que todos hayáis visto el video y hayáis entrado a la tienda, porque la verdad es que nos anima a hacer eso eh, un, un, un amor muy grande. Eh, es el modo más, más hábil, inteligente, creativo, práctico y poco costoso que he encontrado hasta ahora. De poder poner en manos de todo quien así lo quiera copias impresas de estos cuadros que hago, que son producto de Tefilá, Sintonía de Amor. Todo eso. ¡Ay, amigos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Compartir con ustedes. Esto. Entonces. Y Colt al inicio mismo de mi día yo agradezco al creador y lo bendigo porque él hizo toda mi necesidad porque si yo no experimentara esa necesidad nada me despertaría a cumplir mi cometido en este mundo así que soy pura gratitud a Shem por la escasez que de pronto me haces experimentar o me haces imaginar como que hubiera en mi alrededor y doy por sentado que no de verdad la hay pero, pero tú me enseñas a experimentar como si fuera yo lo acepto yo lo acepto con, con enorme amor ahora que sé que en ello me estás mostrando de verdad todo aquello de lo que me puedo agarrar todo aquello que va a redundar en, en, en, en abrir los conductos de luz entre tú y yo, de modo tal que yo siempre pueda elevar mi gratitud y mi corazón esté abierto ante ti para ofrecerme solo lo que es justo para mí, solo aquello en lo que voy a ser bueno ¿no? y guiar hacia allí, más vía, mejor y razón. Cuando me llenas de voluntad, que sea voluntad de esa. Gracias, a Dios, gracias, gracias. Gracias, a Dios por tanto bien. Gracias, a Dios. Y Gracias a todos ustedes por acompañarme hasta aquí, en esta cosa tan informal. Vamos a seguir conversando acerca de esto en estos mismos días. Gracias por acompañarme, amigos. Mi verja con ustedes. Shalom, shalom.